Si un ser querido tiene problemas con las drogas o el alcohol... No espera esto. Pero debemos hacerlo. Usted puede ayudarle. No sé, ¿estará de acuerdo con esto? Shh, listos, aquí viene. ¡Felicitaciones! Celebre su recuperación cada vez que pueda. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357.